Juan Pier es nacional haitiano, a quien desconocidos lo despojaron de sus pertenencias cuando abordó un vehículo de color verde para trasladarse a su lugar de trabajo. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. Yo voy a trabajar esta mañana. Mi padre es frente de un choma que está por ahí mismo. Entonces, si se viene un carro, pero yo trabajo en un mujer que vende la ropa en mercado. Pero parece a un tipo que me conoce. Sé. Yo no conozco a él, pero él conocía a mí. Dice: tú vas para donde la madama, a, a vender ropa. Digo: yo sí, vámonos. No? Entonces, yo me monté con ellos. Entonces, cuando llega a cerca de la Cabana Nueva y por ahí mismo. Entonces, ellos pelea conmigo. Aquí está mi celular y que cinco mil pesos. Entonces, yo pelea con ellos, ellos medio me hizo un golpe en la cabeza y ahí. Entonces, el carro tiene seis gente y 4 dos mujeres. Y dos hombres atrás y hecho fe a otro. Exige a las autoridades que el caso sea investigado, pues lo golpearon fuertemente. Se presentó a interponer denuncia para que la Policía Nacional logre apresar a los desaprensivos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.